Hola a todos, hoy día quiero compartir con ustedes una super oportunidad que yo sé que les va a encantar Una de ellas es que yo sé que usted está buscando una compañía que sea 100% en su idioma También está buscando una compañía que ofrezca un 50% a nivel de ganancia Y también yo sé que está buscando una compañía que premie sus esfuerzos Quiero que sepa de que le voy a hablar hoy día de una compañía que tiene todos estos elementos de los cuales estoy hablando y pero voy a explicarles paso a paso tenemos dos kits de ingresos uno que cuesta 15 dólares como ustedes están viendo en este momento que les trae les trae una super fragancia para bebé les trae la fragancia Bobby está valorada en 32 dólares que igual usted si lo vende va a recuperar lo que es su inversión aparte de eso le trae lo que son muestras le trae lo que son la revista de metas mensuales le trae lo que es catálogo regular semestral y catálogo regular mensual. Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el catálogo mensual es el que va cambiando constantemente las ofertas y sobre todo va ayudándole a que usted incremente sus ventas y de hecho sus ganancias. También tenemos el catálogo de ofertas semestral. Este incluye toda la colección de todos los productos que tenemos disponibles para que usted pueda sugerirlo según la necesidad del cliente. Bueno, esto es lo que trae el kit de 15 dólares, ¿okay? Le trae el catálogo semestral, el catálogo mensual, le trae muestras y una super fragancia que se llama Bobby. Ahora, bueno, tenemos el segundo kit, que este kit le trae tres fragancias: le trae lo que es Bobby, le trae lo que es Caribe y también le trae lo que es Kiwi, una fragancia unisex que también al usted venderlo va a recuperar inmediatamente su inversión, ¿qué le parece? Bueno, aparte de eso, bueno, el mismo componente le trae lo que son el catálogo semestral, el catálogo mensual y le trae también lo que son muestras. Pero, ¿qué hay aparte de todo eso? Bueno, déjenme decirle que serma le ofrece a usted puntos premiados. Este programa le va a ayudar a usted a dos cosas. Uno, a que ahorre eh, en cuanto a los productos o dos, a que usted los cambie por super premios como los que usted está viendo licuadoras, refrigeradoras viajes, set bueno, infinidad de premios que usted misma los va a ir cambiando a medida que vaya siendo constante en sus órdenes y constante en sus pedidos pero qué hay aparte de todo eso, bueno, también tenemos la celebración anual que es el evento Euforia, donde usted puede participar a través de liderazgo o vez puede participar incrementando sus ventas personales así que, bueno, una compañía que le ofrece todo esto, bueno déjeme decirle que esta compañía usted la va a amar tanto como yo, ¿saben por qué? porque hay mucho dinero que usted también puede ganar y sobre todo es una compañía que está diseñada por una familia para ayudar familias así que ¿qué le parece todo eso? usted puede incorporar a su esposo puede incorporar a sus hijos, puede hacer esto un negocio familiar también quiero comentarle a ustedes que aparte de eso hay viajes internacionales, de hecho ya se está planeando el viaje del siguiente año así que imagínense ustedes forme parte de una compañía que va a premiar no solo su bolsillo pero va a premiar también a su familia y sobre todo usted se va a sentir orgullosa de lo que está haciendo también déjeme comentarle de que aparte de todos estos programas la compañía tiene un Desarrollo especial para usted Este desarrollo consiste en el desarrollo Económico personal ¿Qué significa eso? Bueno, que usted Tiene la gran oportunidad de comenzar A formar su propio equipo de personas Que vendan y de hecho usted Va a poder ampliar más lo que es Su negocio, convirtiéndose Así en una empresaria Al 100%, ¿Por qué? Porque esto se va a tratar de que usted administre De que usted delegue Y sobre todo de que usted llame. Así que bueno, ayudando a todas las nuevas consultoras que van entrando esa es la manera más efectiva que usted puede comenzar a formar y fortalecer un negocio que le va a generar ingresos a largo plazo así que bueno Quiero dejarlas con esta invitación. Forme parte de nuestro equipo, forme parte del equipo de mujeres y hombres empresarios que han comenzado desde cero y han llegado a formar grandes ingresos. Así que bueno, imagínense ustedes 50% nivel de ganancia, muchos beneficios y yo sé que usted va a quedar encantado, así que tome la decisión hoy día, llámenos o deje su comentario abajito en la cajita de comentarios y con mucho gusto le vamos a dar más información completamente gratis, recuerde, si no pregunta, no se entera y nosotros lo que queremos es que usted le tome ventaja a todos estos programas, pero sobre todo, forme parte de nuestra gran familia Germán.